A continuación, damos la bienvenida a la señora ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Valderrama Rojas, quien hará la apertura de este evento. La ministra TIC es abogada y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, magister en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial garrickson Anderson de Madrid y es candidata a doctorado en Derecho Privado en la Universidad de Salamanca. La señora ministra además es experta en administración pública, supervisión y vigilancia y derecho contractual y competencia. Se ha desempeñado como integrante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y tiene más de 20 años de experiencia en Derecho de los Negocios y Gestión Pública. Ha sido Superintendente de Transporte y Ministra de Transporte encargada. También se ha desempeñado como Jefe de Oficina Jurídica, Secretaria General, Asesora del Superintendente, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor y Superintendente de Industria y Comercio encargada. Señora Ministra,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 Agradecemos sus palabras, ministra. Ahora damos la bienvenida al ingeniero Miguel Felipe Anzola Espinosa, director general de la Agencia Nacional del Espectro. Miguel Felipe Anzola Espinosa es egresado de la Universidad de los Andes, donde cursó sus estudios de pregrado en física y en ingeniería eléctrica. Asimismo, es magíster en ingeniería eléctrica de la misma universidad y magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su trayectoria profesional, lideró proyectos de regulación y política pública nacional y regional en el sector TIC, desarrollo del sector, planeación, gestión y administración del espectro radioeléctrico, así como la definición y establecimiento de mecanismos para financiación, gestión y aseguramiento de recursos del fondo TIC. Entre otros roles, en su actividad profesional se desempeñó como vicepresidente de Planeación y Gestión de Red de ETB, asesor de la CRC, director de Industria de Comunicaciones en el MINTIC, donde logró la estructuración, desarrollo y ejecución de los procesos de subastas del espectro radioeléctrico en bandas 3G y 4G como herramienta fundamental para el desarrollo de la política pública para promover el sector TIC y la economía del país. Dentro de la academia se ha desempeñado como docente en importantes instituciones universitarias. Ha sido consultor de la UIT para varios países de América Latina en asuntos relativos a la planeación de redes de telecomunicaciones y en modelos de costos y cargos de acceso de redes de telecomunicaciones fijas y móviles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba ANE, raya Colombia, en Facebook como arroba y en LinkedIn como Agencia Nacional de del espectro y participen de esta importante agenda académica que la ANE ha preparado para todos ustedes con el hashtag XI Congreso de Espectro. Bienvenido, director. Muchas gracias, María Fernanda. Uh -huh. Muy buenos días, respetada ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carmiel Ligia Valderrama. Muchas gracias por esas palabras alentadoras para la instalación de este evento. Asimismo, un saludo especial para Mario Manewix, director de radiocomunicaciones de la UIT. A Óscar León, secretario general de la Conferencia Interamericana de las Telecomunicaciones, CITEL. A los conferencistas y representantes de reguladores de Brasil, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, todos de talla mundial, conferencistas y expertos de talla mundial en materia de espectro. Saludos a los representantes de la academia, de la industria, de las organizaciones multilaterales y gremiales. Estimados asistentes al 11º Congreso Internacional de Espectro, sean todos bienvenidos y muchas gracias por su participación. Esta edición de nuestro congreso está enfocada en el rol de habilitador de desarrollo y competitividad que ejerce el espectro radioeléctrico para diferentes sectores productivos y de esta manera contribuir a nuestro propósito superior en la Agencia Nacional del Espectro, gestionar el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Hemos desarrollado para todos ustedes un contenido que incluya las tendencias internacionales identificadas desde nuestro equipo y que permita a los asistentes conocer la información más relevante al respecto, la información más actualizada en este momento. Asimismo, a partir de las encuestas con expertos a nivel global y nacional, junto con un análisis detallado de la pertinencia de estos temas para Colombia, programamos la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Iniciaremos con una conferencia magistral de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, desde donde veremos lo que podemos hacer por el espectro en diferentes niveles de la regulación. Con esta información pasaremos a un interesante panel para debatir sobre el espectro para verticales y las tendencias de nuevos esquemas de asignación. Sobre este particular ten tendremos un panel eh, con reguladores de diferentes partes del mundo para que nos cuenten sobre su experiencia y las lecciones aprendidas, juntos con las versiones de los representantes de la industria. Sumado a esto, hablaremos de la industria satelital y del importante desarrollo que la misma ha tenido en la última década, con más y nuevas opciones que posibilitan que sea un servicio de características más robustas y accesibles. Allí nos enfocaremos en sistemas no gestacionarios y contaremos con la visión de las compañías más representativas en este campo a nivel global. Posteriormente, discutiremos las tendencias que se masifican en la industria, como es el caso de Open RAN. Y discutiremos con un excelente panel de expertos sobre las implicaciones que la misma tiene sobre las telecomunicaciones inalámbricas y sobre la dinámica en los despliegues de infraestructura. De otra parte, veremos cuáles son los avances en la región de las Américas para la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo en el año 2023, a cargo del presidente del grupo de la CITEL, responsable de la preparación de la misma. Asimismo, escucharemos... Las estrategias desarrolladas desde diferentes organizaciones, empresas y países para reducir la brecha digital aumentando la conectividad rural y observaremos cómo el espectro es un elemento fundamental para este fin. Por otro lado, tendremos información sobre la experiencia de monitoreo de parte de un regulador europeo y veremos cuáles han sido sus estrategias implementadas ante el despliegue de nuevas tecnologías inalámbricas. De manera complementaria conoceremos los proyectos de investigación que desarrolla la Agencia Nacional del Espectro junto con la Academia Nacional en cuanto a señales para radio, para 5G y sus efectos sobre la salud humana. Finalmente, hablaremos del rol fundamental del espectro en el marco de la transformación digital de Colombia y para este segmento contaremos con la visión de diferentes organismos nacionales con quienes buscaremos complementar nuestro trabajo en la Agencia Nacional del Espectro respecto a la identificación de necesidades de sectores productivos. Solo me resta indicar que, como en ediciones pasadas, en la construcción del Congreso Internacional del Espectro, de construcción de la agenda académica del mismo y en la invitación a los conferencistas que nos acompañarán durante la jornada de hoy, tuvimos siempre presente... La declaración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 sobre igualdad, equidad y paridad de género en el sector de radiocomunicaciones. Muchas gracias a todos. ocho años de experiencia en el sector TIC. Cuenta con una amplia trayectoria en dirección de proyectos e implementación de nuevos negocios y apropiación de nuevas tecnologías. Fue director de proyectos en Solutions Providers de Microsoft. Y trabajó en el regulador de telecomunicaciones colombiano, fue gerente de regulación de Claro, ha sido asesor de tres ministros de comunicaciones, director general de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia por casi cinco años y fue elegido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones desde septiembre de 2015. Fue nombrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las Américas como vicepresidente del Grupo 5, Ambiente y Cambios Climáticos, que estudia la relación entre los campos radioeléctricos y la salud. Bienvenidos, Carleón. Muy buen día para todos. Apreciados eh, Carmeligea Valderrama, ministra del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones. Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro.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 Finalmente, deseo los mejores éxitos en estos tres días de discusiones de las bandas, tecnologías y estrategias claves para el futuro 5G, así como eh, que se de base para la preparación de la CMR y el futuro de la banda de C y la, la banda C. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor León. Recibimos a Mario Maniewicz, director del sector de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Mario es nacido en Uruguay, graduado en Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, especializado en telecomunicaciones. Previo a su ingreso a la UIT, se desempeñó en cargos tanto técnicos como gerenciales en el principal operador de telecomunicaciones de Uruguay, Antel, y trabajó como profesor asistente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Trabaja en la UIT desde hace más de 30 años, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas de radiocomunicaciones y de derecho. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Señor ministra de TIC de Colombia, doctora Carmen Valderrama Rojas. Señor director general de la ANE, doctor Miguel Felipe Anzola. Señor secretario ejecutivo de la CITEL, señor Óscar León Suárez. Y a todos los conferencistas, delegados y participantes, tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí el participar en la ceremonia de apertura del XXI Congreso Internacional del Espectro. Y agradezco a la ANE por su cordial invitación. Me gustaría comenzar justamente felicitando a la ANE por organizar este evento y darnos así la oportunidad de compartir experiencias y debatir cuestiones relativas a la gestión del espectro. Estimados amigos, la UIT está trabajando para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías de radiocomunicaciones y la prestación de servicios y aplicaciones que puedan ampliar la conectividad de banda ancha a todas las personas y hacer realidad la transformación digital. Para lograr el objetivo de conectar a la otra mitad de la población mundial, las administraciones nacionales se enfrentan al reto de aumentar la cobertura especialmente en las zonas suburbanas, rurales y remotas. La armonización aporta economías de escala y reduce el coste de los equipos y dispositivos de red. Permite el desarrollo de nuevas tecnologías sin poner en peligro las inversiones realizadas en las redes existentes. La próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se celebrará en el 2023, intentará satisfacer las crecientes necesidades de frecuencias de los servicios terrestres y espaciales y ampliar de nuevo las fronteras de la conectividad. Estimados colegas, nos acercamos al final del segundo año del ciclo de preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2023. Y como saben, el proceso de preparación conlleva cuatro años de intensos estudios que culminan en una conferencia de cuatro semanas de duración en la que los Estados miembros se reúnen para encontrar soluciones que respondan a las necesidades de todos los países. Las Administraciones Nacionales y las Autoridades Nacionales de Reglamentación, como la ANE, tienen un papel fundamental en este proceso. Se encuentran en una posición única para transmitir y defender sus prioridades e intereses nacionales, tanto en el ámbito regional como en el ámbito mundial. A su vez, las organizaciones regionales como la CITEL proporcionan un apoyo inestimable en la creación de un consenso global que conduzca a obtener resultados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Tanto el trabajo de las Administraciones Nacionales como el de las organizaciones regionales son vitales para el éxito de la Conferencia. No cabe duda de que aunque el proceso de búsqueda de soluciones de compromiso a través del consenso sea extenuante, este aumenta la probabilidad de que las decisiones se adopten y apliquen con éxito en las Administraciones Nacionales para la Conferencia. En efecto, una vez finalizada la conferencia, las Administraciones incorporan el, el marco internacional en su reglamentación nacional y se aseguran de que el espectro de frecuencias y las órbitas satelitales asociadas se pongan en uso, atribuyendo, asignando y controlando estos recursos escasos. A la hora de gestionar el espectro, los reguladores nacionales, como la ANE, deben asignar estos recursos en forma racional, eficiente y económica, de conformidad con las disposiciones del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Al hacerlo, los reguladores tienen en cuenta sus prioridades nacionales y las necesidades de los diferentes servicios de radiocomunicaciones. La asignación de estos recursos naturales limitados a un servicio determinado se produce a costa de otro servicio, y encontrar este delicado equilibrio es un verdadero desafío. Señoras y señores, veo que tienen una interesante agenda delante de ustedes. Este evento cubrirá varios temas relacionados con la gestión del espectro, incluyendo la asignación del espectro a industrias verticales, las megaconstelaciones de satélites, la RAN abierta, los sistemas 5G y la salud humana, la conectividad rural, el papel del espectro para la transformación digital y el progreso de la región en la preparación de la CMR23. <coughs> Disculpen. Y ya que tocamos el tema de la preparación de la CMR23, Aprovecho para invitarles al primer taller interregional de preparación de dicha conferencia, que se celebrará del 13 al 15 de diciembre como evento en línea. En él se ofrecerá más información sobre los desafíos y los estudios preparatorios en curso en el UITR, así como los proyectos preliminares de opiniones, posiciones o propuestas comunes de otros grupos regionales para la CMR23. Con esto, les agradezco mucho y les deseo un congreso muy fructífero. Muchas gracias.